Muchísimas gracias Francis, gracias a todos ustedes que siempre están ahí. Escuchar a esta amiga televidente de Juana Vicente en Samaná, decir que tienen un año y ocho meses haciendo todas las diligencias del mundo para que le pongan energía eléctrica en pleno siglo XXI, con todos los millones de dólares que se han tomado prestado en nombre de nosotros y en nombre de nuestros hijos y nuestros nietos para la CDEE y todavía haber lugares aquí que no tienen energía. Y otro caso más grave, agua, sin agua. Pues hoy yo voy a compartir con ustedes el tema de corrupción más grande que se haya dado en los últimos tiempos y en todos los tiempos de este país. El caso Odebrecht, sí, el caso Odebrecht, y toma nuevo giro. A nosotros nos tienen acostumbrados a muchos temas diarios para mantenernos embullados, para mantenernos en chisme, para mantenernos en novelas, para mantenernos en jucas, mantenernos en marihuana y en cocaína y en, y en bebederas y temas que entretienen, pero solución a lo, a lo real, a lo que está pasando, pocas veces se pone a la luz pública porque hay un control mediático de la mayoría de los sistemas de comunicación dirigido, para, manipulado para mantener estándares y figuras y decirnos a nosotros que somos un país de clase media y decirnos a nosotros que la economía está creciendo y para que el pueblo se lo crea y que es percepción, el asunto de los delincuentes y la falta de seguridad en las calles. Y que eso, ahora lo culpable somos nosotros, porque provocamos a los tracadores. La semana pasada, el viernes, salió una información sumamente interesante del caso de Odebrecht. Transparencia Internacional. Y www.j.info En esa dirección, si el control master la tiene Yo quiero que la pongan ahí www.j.info www.j.info Ahí, en esa dirección, que yo quiero que me la pongan, la dirección, la dirección, usted puede encontrar toda la información que fue servida. Ahí usted puede encontrar toda la información que fue servida acerca del caso de Bretz. Se titula Gran Corrupción. Producción, por favor, la dirección www.j.info Para que todo aquel interesado que quiera conocer todas las entramañas que se dieron ahí uh -huh. En la cual expresa testimonios En la cual expresan videos en la cual presentan nuevos elementos, documentos, declaraciones, datos inéditos, esquemas, transacciones bancarias. Y en el caso de Punta Catalina dice que el presidente Danilo Medina está implicado. Por los altos niveles de corrupción y de poder que hay en todos los países involucrados, y en América Latina, la ONU aprobó una resolución, la 7-2, sobre corrupción. Está ahí involucrada amplias cantidades de activos. Y un departamento de la ONU que se llama 1DC, que es un brazo de la ONU, para trabajar... Para prevenir y combatir la corrupción. Yo quiero que algún funcionario del gobierno nos diga si este brazo de la ONU, 1DC, que combate, eh, combate corrupción y previene corrupción, está presente en el país porque nosotros somos asignatarios de la ONU, hemos firmado todos los contratos, todos los convenios. Ahora, ¿le hemos pedido a la ONU que estos funcionarios de la U1DC vengan a República Dominicana? ¿Lo ha solicitado el procurador fiscal, Jean Alain, que tenemos? No, eso brilla por su ausencia. En un acuerdo que se firmó en diciembre, el 21 de diciembre, entre Estados Unidos, Suiza y Brasil, Odebrecht admite haber pagado del 2001 al 2016 788 millones de dólares en soborno a funcionarios y representantes de partidos políticos y empresarios. La empresa acordó pagar 3.500 millones de indemnización. Es decir, que nos violaron por segunda vez, pero ahora con conocimiento de todos. De todos. ¿Qué hizo la Procuraduría General de la República? Pactó con la empresa ladrona, porque ella misma admite que robó. Ella misma admite que sobornó, ella misma admite que sobrevaluó. Y la Procuraduría General de la República pareciendo ser también parte pacta con la empresa ladrona. Antes de, de pactar que se todo lo Antes verdad. de pactar con la justicia brasileña. Oigan esto, eh antes de pactar con la justicia brasileña, pacta con la empresa ladrona, para evitar, para evitar que se sepan cosas, para evitar que salgan a la luz pública cosas. Óigase bien a qué se ha prestado la Procuraduría General de la República. Hay grandes dificultades técnicas en estos países, políticas y jurídicas que han impedido que todo salga a la luz. Hay delación prima, eh, premiada con la justicia brasileña, acuerdos de lenidad, acuerdos de bancos suizos, esos acuerdos con los bancos suizos. Determinan todo el movimiento bancario y toda la artimaña de esas cuentas y cómo lo hacían y hasta dónde llegaban. Y están los nombres de los funcionarios, los empresarios y los políticos dominicanos. Transparencia Internacional y J obtuvo datos exclusivos, obtuvo declaraciones exclusivas. Ahí ustedes lo pueden ver, ustedes la pueden pasar y poner y marcar país. En, eh, si le dan más adelante pueden ver país y ahí en país ustedes pueden marcar República Dominicana y pueden ver todos los testimonios que hay ahí y ustedes pueden interpretarlo y ser también ustedes los testigos de lo que está sucediendo. Dele, an, antes de pasar ahí eh, le pueden dar al país arriba donde dice país, países, ahí, Irse entonces a República Dominicana, ahí, a República, gracias, qué tremendo control máster nos damos, señores, qué apoyo Fulvia. tan maravilloso. Ahí ustedes pueden ver eso. ¿Qué sucede ahí? Manténganme eso ¿Qué ahí. ¿Qué sucede ahí, Fulvio? 118 solicitudes fueron hechas a la justicia brasileña, 68 de ellas fueron hechas solamente por el país de Perú, donde hay cuatro presidentes detenidos y uno se mató. Y República Dominicana solamente ha hecho tres. <risa> ¡Tres! Sí. Y las tres que ha hecho es simplemente para cumplir, para cumplir protocolo. No le ha interesado absolutamente en nada. Indagar, profundizar, evaluar, y tomar todas esas declaraciones y todas esas investigaciones de Brasil para llegar hasta las últimas consecuencias. Eso es lo que es penoso, asqueroso. Eso es lo que nosotros nos damos como procuraduría, como justicia aquí en República Dominicana. Esas tres solicitudes no representan nada. Y otra cosa. Equipos conjuntos de investigación, equipos conjuntos de investigación criminales, equipo conjuntos de investigación de falsificaciones, equipos eh, eh, conjuntos de investigaciones bancarias, que lo tiene Brasil, República Dominicana no ha solicitado ninguna intervención o colaboración con esos equipos criminales, con esos equipos de fraude fiscales, ninguna lo República que, Dominicana decidió pactar con la ladrona o de antes de la justicia. De pactar con la justicia Eso brasileña. fue, exactamente. Eso es grave. Y que aquí le hayamos tomado la palabra y creernos que se estaba haciendo algo cuando se hizo aquel pacto. Porque se suponía que los pactos que se hicieron con la Procuraduría o que la Procuraduría hizo con la mafiosa compañía, era porque estos se iban a colocar en una posición de entrega de información que se pudiera diseñar la judicialización en el país de ese caso. Claro. Porque para eso es que da el Código Procesal Penal oportunidades que el implicado admita su participación, una. Y él colabore Dos. en la investigación para arrojar luz y poder proceder en justicia con esa información, sí. lo que hicieron fue todo lo contrario. Hicieron el pacto, se le acogió el pacto, pero pactaron con ellos para que no se persiguiera a ninguno. Exactamente, para que no se para que no se persiguiera ni, a nadie ni que ellos tampoco Por lo delataran tanto, los nombres. Ese acto, que es administrativo en principio y luego judicializado porque un juez lo admite, el país, el país se hace cómplice indirectamente en permitirle, claro. hacerle que ellos se crean que es verdad que han hecho lo correcto. Y en base a esas informaciones, señores, sale el procurador desmintiendo eso. ¡Ay Dios mío! Entonces, ¿qué sucede? Las operaciones ilícitas que pueden seguir pasando, la, la, las operaciones ilícitas que se iniciaron en República Dominicana en el 2000, en el gobierno de Hipólito Mejía, que incluye la hidroeléctrica Palomino, en el gobierno de Leonel Fernández, que incluyen todas las obras que se hicieron, en el gobierno de Danilo Medina, que incluye la gran obra de Punta Catalina, Ángel Rondón recibía un 3% del costo de la obra y con ese 3% él hacía su trabajo de soborno mm. para que cuando llegara al Congreso simplemente ni siquiera se leían el mismo presidente de la Cámara de Senado, que ahora es actual Cámara de Senado también, ese señor simplemente pasaban esas cosas sin leer, sin qué? leer, sin leer todos los contratos de Odebrecht. Del Imagínense, ganó del, 17 contratos, del 2012, uno atrás de otro. Del 2012 para acá, ¿cuántas obras realizó Odebrecht? Bueno, aparte de Punta el, el, Catalina el, el, el, el 65% El 75% Eso es increíble Es decir Casi todas fueron El gobierno de Danilo Es decir La mayoría de ellas que Cristina la foto, Lizardo Y Párez Pérez Tienen el 97% de la, la foto de Danilo Medina Cuando llegaba al parqueo De Odebrecht En Brasil Siendo candidato En el 2011-2012 Quien va detrás de él Es Joao Santana pero, Que luego se instaló aquí Y sí, todavía sigue siendo asesor Pero déjame seguirte este expediente menciona la cuenta que tenía la compañía en el Banco Popular, Ay, las transferencias de operaciones estructuradas que era el organismo que participaba como ejecutor de todo lo que es soborno y sobrevaluaciones y que se instaló en República Dominicana en el 2014 porque la justicia brasileña estaba persiguiendo a este departamento y a la compañía Odebrecht por el caso de Lava Jato. Y ahí están los testimonios, pueden eh, seguir, pueden seguir. Ahí están los testimonios y cuáles obras fueron las sobrevaluadas, cuáles obras fueron las de los sobornos principales que están aquí. Agueducto Hermana Mirabal y Samaná, un agueducto cargado de corrupción. Punta Catalina, un, un, un un físico expediente, puede continuar, puede continuar producción, expediente de, de, de esta trama de corrupción, es ahí está la cobertura completa, dan a República Dominicana, ahí, puede marcar República Dominicana, inmediatamente van a empezar ahí, todos los testimonios están ahí, ahí están los resúmenes de los hechos y también los testimonios, pueden ver los testimonios y ahí ustedes pueden interpretarlo y no decir, que la traducción a portugués y a español no sirve, o que no fue eso, que fue aquello que hizo. Pueden continuar, producción. Hay, hay, una, hay una llamada, Va, vamos a tomarla. Bueno, parece que se fue. vamos, vamos Pu puede que, continuar. Que, que, que vuelva a hacerlo. Que lo vuelva a hacer otra vez. Entonces ahí, Fulvio tú estás, ahí se presenta. Todos los referentes de República Dominicana. Todo está ahí con los testimonios. Con, y ahí están... Comparativamente con lo que hemos hecho, es totalmente distinto la realidad. Totalmente distinto a la realidad. Ahí están toda la información sobre la, la transparencia, el lugar y las operaciones y cómo la hacían en República Dominicana. Y menciona nombres de los responsables, los nombres los menciona. Y no están en el expediente de Odebrecht, todo lo que tienen que estar. República Dominicana es el único país donde Odebrecht habría operado de forma ilícita y no firmó compromiso con el Ministerio Público brasileño. Eso es lo grave que nosotros nos quedamos. Puede continuar a ver dónde llegan los testimonios. Ahí están los testimonios de los principales testigos que eran funcionarios, ahí están los videos, ahí están los videos, uno por uno, los principales testigos, ahí está Vasconcelos, ahí está también este, este, este Silva Filbo, Albert Silva Silva, ahí está, el presidente ahí está también Marcelo Debré, todos los testimonios que mencionan a República Dominicana están ahí, lo pueden conseguir, lo pueden ver, lo pueden escuchar, pueden estudiarlo. Es verdad que es necesario durar hasta semana viendo esto, porque es mucho documento, pero vale la pena que nos informemos. Lo que están haciendo con este caso de Ebrez es simplemente de mal gusto. Es una falsa, es una fachada, es una irresponsabilidad a la justicia. Y con todo lo que se robaron ahí, que las sobrevaluaciones pasaron los mil millones de, de dólares, y todo lo que pasó en, en Punta Catalina y sigue pasando, con eso se resuelven los, primeros, los principales problemas sociales de este país. No hubiesen, no existiesen comunidades como Juana Vicenta sin luz, sin agua. No existiesen comunidades sin agua como en, como en Matalarga, Lor y también ahí en Huiza. Con eso se resuelven los problemas sociales, con ese recurso se le pone politécnico a todos los barrios, se le enseña a nuestros jóvenes oficios, se educa a la población, se pone a la población en los niveles competitivos de este siglo 2021. Y por la corrupción, por el robo, por el hurto, por la impunidad, es que nosotros estamos así, con un país inclinado, con un país totalmente sin esperanza, Miren ahora una Yola, 24 dominicanos, 10 desaparecidos. Dicen que a una mujer embarazada le dio un infarto, murió y la tiraron al mar, yéndose a Puerto Rico todavía ¿eh? en estos momentos, en las condiciones que está Puerto Rico, porque aquí no hay esperanza. ¿Hasta dónde vamos a llegar como sociedad? ¿Hasta dónde vamos a llegar como país con estos gobernantes tan irresponsables? Y con este caso tan bochornoso y lo siguen tapando.